¿Qué tal, cuarentennials y cincuentennials? Soy Sebastián, tengo 51 años y he conseguido bajar de peso y entrar en forma por primera vez después de los 50. Hoy hablaremos del pilar número 3 para entrar en forma y bajar de peso, la hidratación, en su segunda entrega. Así que bienvenidos a 50 Plus, porque lo de nuestra edad también podemos. Vamos a la intro y les cuento todo. Si por casualidad has llegado a este vídeo sin ver la primera parte de hidratación, por favor clica aquí encima y mírate la primera parte. Y después de cuatro minutitos nos volvemos a encontrar aquí en este mismo vídeo. Bueno, ya saben que entre otras cosas el agua acelera el metabolismo y ayuda a quemar calorías, así que es el complemento ideal. Para bajar de peso cuando haces dieta y ejercicio Pero además tiene otras ventajas extras que te las voy a contar ahora 5 motivos más por el cual debes tomar agua Número 1. Mejora la piel Al estar mucho más hidratada las capas externas e internas de la piel Mejorará considerablemente luciendo más firme y vigorosa Número 2. Siente menos hambre. Al llenar el estómago de agua, la sensación horrible de hambre cuando hacemos dieta es muchísimo menos evidente. Número 3. Previene enfermedades como los cálculos renales o el cáncer de colon o hígado y muchísimas más. Número 4. Elimina las jaquecas. Si eres de los que por desgracia... Tienes dolores de cabeza crónicos, el beber dos o más litros de agua por día te ayudará mucho, mucho, mucho, mucho. Número 5. Evita el estreñimiento. O sea, harás caquita mucho más fácil. Número 6. Uy, pero no eran 5. Bueno, no importa, les regalo otra. Número 6. Mejora la digestión. Ayuda a eliminar las toxinas previniendo o curando la acidez estomacal. Número te sentirás con más energía y más vitalidad Lo que no nos viene nada más Así que ya sabes, si sigues sin tomar agua después de haber visto este video Engordarás, tendrás una piel más fea Te saldrán cálculos renales en los riñones Que dicen que duele más que un parto Te dolerá la cabeza y estarás cansado todo el tiempo O sea, serás casi casi un desastre humano Así que por favor, bebe agua, bebe agua, bebe agua Espero que te haya convencido a beber dos o tres litros más de agua. Y ya sabes, si aún no te has suscrito aquí, ¿ok? Que tenemos mucho más para contarles porque día a día estoy descubriendo nuevas formas para entrar en forma y bajar de peso con mucho menos esfuerzo. Y aquí te dejo la lista con los otros pilares para entrar en forma, ¿ok? ¡Chao!